Imaginen a una persona parada en la cima de este faro y está observando directamente con unos binoculares a, a un barco que se encuentra a cierta distancia, varios cientos de metros mar adentro, digamos. Y esta línea y esta línea punteada, esta línea punteada eh, imaginemos que es la línea horizontal imaginaria que sale del, del observador. Entonces, tenemos dos líneas, la línea horizontal que sale del observador y la línea de visión que sale del observador y llega hacia el objeto observado Entonces el ángulo formado entre esas dos líneas La línea horizontal y la línea de visión que llega hacia el objeto observado Es tita, este ángulo es llamado ángulo de presión. Y en la trigonometría es necesario conocer distancias Como en este caso la altura del, del faro ...y la distancia que hay hacia él, hacia el objeto observado, la distancia horizontal. Pero esa es la idea que se tiene de lo que es ángulo de presión. Es un ángulo que va desde el horizontal hacia abajo. El observador siempre tiene que estar encima, por encima del objeto que observa. Así que, con esa noción de ángulo de presión, si nos preguntan qué es un ángulo de presión... ...pues es el ángulo formado entre la línea horizontal y la línea de visión, con pocas palabras. Vamos a ver cómo se resuelve este ejercicio. Dice, de lo alto de dos torres, la más alta con 72 metros de altura... Francisco observa una fuente entre ellas con ángulos de depresión de 74 grados y 37 grados respectivamente. La distancia entre las dos torres es de 85 metros. Representa la información dada. Y B halla la altura de la torre más baja. Bien, entonces eh, los datos del problema, bueno, para responder a la pregunta, a la parte A, al ítem A, se trata de hacer todo el esquema de las torres lo he representado acá, torre 1, torre 2, una torre es más alta que otra, la torre más alta, 72 metros de acuerdo al, al dato del problema, 72 metros para la torre más alta, en la otra torre se, se desconoce, se le coloca H, el ángulo de depresión cuando Francisco está en la torre más alta es de 74, sí, es lo que me dice acá, Francisco observa una fuente entre ellas, o sea, Francisco está en el punto B y la fuente está en el punto C, este punto que vemos ahí Entonces si esto es la fuente También sería con la otra torre Una línea de visión que va desde C hasta E Y su ángulo de presión con la horizontal Es de 37 grados O sea cuando Francisco está en la parte E O sea en la parte más alta de la torre 2 Entonces su ángulo de presión es de 37 grados La distancia entre las dos torres O sea desde A hasta D la distancia entre esas dos torres es de 85 metros. 85 metros de acuerdo a esto. Bien, entonces ya con eso hemos respondido al ítem al ítem A o al inciso A. Bien, ahora para hallar la altura de la torre más baja que nos piden en el inciso B, para hallar la altura de la torre más baja, necesitamos aplicar trigonometría a los dos triángulos, al triángulo ABC, al triángulo ABC. ABC, este que se está formando con la torre 1 y la fuente, y el triángulo CDE, el triángulo CDE entre la fuente y la torre más baja, ¿de acuerdo? Bien, entonces para el, el triángulo ABC, para el triángulo ABC que tenemos ahí, tenemos que el cateto opuesto al ángulo de 74 grados, ah, sí, me olvidaba, este ángulo de 74 grados con este de aquí deben de ser iguales, son iguales por ser ángulos alternos e internos. Bien, entonces cuando dividimos 70, 72 entre X, porque bueno, X estoy colocando que es la distancia entre A y C Entre A y C le colocamos X y como todo es 85, en el otro me queda la resta, 85 menos X Para el triángulo ABC tengo 72X, o sea su cateto opuesto 72, cateto adyacente X cátedra opuesto entre cátedra adyacente igual tangente, tangente del ángulo de 74 grados. La tangente del ángulo de 74 grados por trigonometría básica es 24 séptimos, 24 séptimos es la tangente de 74 grados. 72 sobre x lo volvemos a escribir igual y después tenemos que hacer multiplicación en aspa. Sí, o sea, x por 24 y luego 7 por 72 pero el 24 también baja a dividir así que eso es sencillo como el 72 lo contiene el 24 tres veces me quedará entonces de 24 aba de 72 3, 3 por 7, 3 por 7, 21 y entonces con esto ya tengo la distancia que hay entre la fuente y el pie de la torre más alta ¿no? la distancia entre la fuente y la torre más alta es 21 Ahora analicemos la torre más baja, la torre 2. Entre la fuente y la torre 2 está formándose un triángulo rectángulo. ¿no? La línea horizontal más la línea de división con el suelo forma un triángulo rectángulo CDE, un triángulo rectángulo CDE, en el cual la altura de la torre coincide con el cateto opuesto, el cateto opuesto de 37. Por cierto, 37 grados es el ángulo de depresión que me había dado el problema, es cuando Francisco se sube a la torre más baja y observa la fuente su ángulo de presión es de 37 grados y 37 grados aquí se vuelve a repetir debido a que estos dos ángulos el ángulo de arriba con este de abajo son ángulos alternos internos y luego el este este cateto, el cateto, eh, bueno el, el segmento que va desde C hasta E es 85 menos X debido a que todo esto mide 85 y una parte la del lado izquierdo mide x ¿sí? entonces tenemos que a la hora de dividir h entre 85 menos x obtenemos lo que viene siendo la tangente del ángulo de 37 grados ¿no? tangente igual opuesto sobre adyacente bien, ahora reemplazamos la tangente de 37 grados que es 3 cuartos multiplicamos en aspa h por 4, 4h y luego 3 por 85 menos x, luego 3 por 85, 255, 3 por x, 3x, x ya lo habíamos hallado anteriormente, ¿no? lo habíamos hallado cuando analizamos el triángulo correspondiente a la torre 1 con la fuente, sí. así que x es 21, así que lo multiplicamos, 3 por 21, con, con el 255 efectuamos toda esta resta, y obtendremos 192 4H igual a 192 Habría que dividirlo entre 4 a ambos lados Y 192 entre 4 es 45.5 Así que la respuesta del inciso B es que la torre más baja es de 45.5 metros Bien, así de sencillo fue resolver un problema con ángulo, ángulo de depresión de hecho habían dos ángulos de depresión, uno por cada torre sí, los problemas de ángulo de depresión varían entre eh, observadores que se encuentran en un helicóptero, en un avión, en, en un globo, en torres muy altas o en acantilados también, desde ahí se ven, ven los ángulos de depresión Bueno, eh, voy a dejar una lista de ejercicios propuestos para que vayan ejercitándose y practicando y tener una mejor noción de cómo abordar estos problemas. Bien, por mi parte eso es todo. Si les ha sido de utilidad, pues denle like y suscribirse al canal. Muchas gracias, hasta luego.